Hey, ¿qué tal? Claro, parceros del mundo y del universo, toda mi comunidad de Flow Latino, por aquí Camilo Cuervo, y quiero contarles que siempre tenemos grandes artistas, sus artistas favoritos aquí en Claro Música. Y hoy es el turno para un brother que realmente está rompiendo y le está metiendo muy duro a su proyecto. Liano. Bienvenido a Flow Latino, hermano. Ahí, el, uh. Lili, el Lili. Gracias por la invitación, brother. Qué bueno. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas hoy? Estoy aquí ya en República Dominicana. ¿Estás metiéndole no. al Dembobo o qué? También, también. Viene aquí a hacer medios, a hacer música. Ya tú sabes, los muchachos. <risa> Oye, Eliano, eh, ya mucha gente te conoce, pero no sé además recordarle a la gente cómo empezaste en la música, qué edad, por qué empezaste, te apoyaban en la casa, ¿no? Pues mira, yo empiezo a hacer música desde, wow, que tengo como 14, 15 años, que yo estudiaba en una escuela en Puerto Rico, que se llama la Libre de Música, por ahí fueron mis primeros pasos en la música, pero no, no en el género como tal, sino en, en el conocimiento de la música, la, la base y el fundamento este Después en el 2015 2014 sacó mi primer tema En, en la plataforma SoundCloud Que es una plataforma sí. que se usa mucho en, en Puerto Rico Que básicamente de ahí salimos pues toda la nueva ola eh, Y, y de, luego en el 2018 Pues nos vamos gracias a Dios mundial Con el tema de toda Remix sí. pues, pues, va a pagar con Asuna a solas con Anuel eh, En el 2019 pues me nominan En, en varios premios Pasó a abrirle la gira también en el 2019 a J Balvin por todos los Estados Unidos. Wow. Después, lamentablemente, pues en, en la pandemia, eh, en el 2020, pues no se pudo hacer mucho, pero gracias a Dios salió en tu cuerpo remix y fue un super éxito. Todavía está corriendo durísimo eh, y, y ahora con, con Poderosa. Oye, eso te iba a decir. Um... Llevas un camino, le has metido durísimo, pero quiero que antes de que nos adelantemos al lanzamiento final que hiciste, quiero saber qué tan difícil fue ese proceso para llegar, digamos, al momento de todo el remix que fue cuando se hizo mundial la canción empezó a sonar el nombre de Eliano e incluso eh, Rau también empezó creo que ese, ese fue también el despegue de Rau en su carrera, eh, quiero que me cuentes ¿qué, qué pasó antes, qué fue difícil mucha gente no creyó, quién creyó en ti Pues mira, en realidad al principio lo que creí en ti son los cercanos Realmente como que el público, pues los que te apoyan desde el inicio, que ven lo que tú tienes también, pues, se alegran, pero en realidad es más uno y los cercanos y, y como todo, ¿me entiendes? Todo el mundo comenzando tiene su sacrificio, este pero gracias a Dios, pues, le, le seguí dando mi visión y, y llegué a ese momento. Oye, eh, eh, hemos visto que muchas colaboraciones eh, le has metido durísimo a, a, a cada parte que le, que le toca a tu canción me gusta me gusta lo, lo, lo que pasa en, en la composición de Liano cómo es ese momento tuyo de componer justamente es que al estudio cuando cuando digamos cuando es un remix una canción tuya cómo, cómo haces escuchar el que ya tienes algo escrito no en realidad escucho más el ritmo y me dejo llevar este verdad dependiendo de la temática me dejo llevar del ritmo como que no no me gusta escribir sin la pista eh... Y la, la musa es bien espontánea, que uno nunca sabe de momento, me no entiende, cuándo va a llegar. Pero siempre le pongo el mismo cariño a todos los temas. wow En el momento en que te haces visible, ¿cómo es el apoyo de esos colegas eh, que ya están duros en el género? Porque sabemos que en PR hay muchos exponentes. Eh, ¿Cómo sentís el apoyo en el momento en que empieza, se empieza a hablar de Eliano? Muchos y, no hicieron bien. caso, otros te hicieron la mala, pasó algo así. Sí, en realidad sí, el, el primer, primer grande así que me, que me que reconoció y grabó con nosotros fue eh, Ozuna. O sea, fue el primer artista como que internacional. ¿Qué te grande apoyó? En ese momento que cuando nosotros dimos el boom, pues él apoyó. Este, después Anuel, después Balvin eh, y, y siempre como que los grandes te miran y escriben y siempre apoyan, como que en PR los, los artistas siempre tienden a apoyar Poderosa es el nuevo sencillo que estás lanzando en esos momentos junto a Raúl Papi, ¿cuántas poderosas han pasado en la vida de Liano? Se, como que se entrecortó no sé, no. Poderosa es el sencillo que estás lanzando ahorita con Raúl ¿cuántas poderosas has tenido en tu vida, papi? Ah, no, no, yo no, no soy así de, de tener muchas parejas, este... va ah, bien no, sol, me... solito? No, actualmente, actualmente estoy, estoy tengo una pareja y eso, pero no, no, como que, a ver, no, soy bien selectivo con, con la persona que voy a estar, este, y, y ya, actualmente sí, no, no, no estoy soltero. <risa> Selectivos, para que aprendan allá, por favor, ¿cómo ya nace Poderosa? ¿Cómo nace poderosa? Le mostraste una maqueta a Raúl y Raúl se montó, eh, se vieron sí. los dos y la crearon. Sí, no, el tema nació en cuarentena, eh, creé como que el, el concepto del tema y, y se lo presenté a Raúl, le gustó muchísimo el tema, se montó. Después fuimos a Miami grabamos el video y estuvimos varios meses preparándonos para el lanzamiento, decidimos coger el, el mes de la mujer. Eh, para pa darle fuerza y darle un regalo a, a, a todas las fanáticas y gracias a Dios ha funcionado súper bien el tema. Ha funcionado supremamente bien, el tema está rompiendo en todas las plataformas, solamente aquí en Claro Música también. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú eso de que hace unos años estuviste colaborando en el remix eh, con Raúl? Y hoy en día estén haciendo una canción eh, pensaste en algún momento que iba a explotar la vaina así como te ha explotado o sea alguna vez lo pensaste y rabo sí, hablan claro. de eso como que vienen de atrás como que claro no sí siempre como que me lo imaginaba este uno trabaja para eso me entiende para que cuando para pa cuando llegue este momento uno disfrutárselo y, y he trabajado durísimo voy a seguir trabajando duro faltan muchas cosas por hacer y me siento súper bendecido, ¿me entiendes?, de estar en la posición que estoy y que los temas se muevan como se mueven. Y gracias a Dios, pues tener ese primer tema mío, porque sí he colaborado en temas muy grandes, pero tener ese primer tema que es mío, mío, que es en tu cuerpo remix, así de grande, pues me siento contento. Eh, no soy una persona de conformarme tampoco, siempre me gusta como que ir por más. Y, y eso es lo que voy a seguir como que haciendo mientras me disfruto lo que está pasando. Amén, amén. Leano, hermano, eh, ya, que no, ya que hoy no hay reto Jerry porque me lo prohibieron, vamos a hacer algo. Porque tú estás uh. con las poderosas y eres poderoso, bravo. Quiero que me digas cuál es el top 3 para Leano en estos momentos de los artistas de la nueva escuela del 3 al 1 que tú digas, pa... Me gusta lo que está haciendo. Sin contarme. Eh, Sin contarte. Sí, sí. Raúl Alejandro, definitivamente. Este, Mike Towers. Dos. Ajá, Mike. Eh, y Jay Wheeler. Me gusta mucho lo que está haciendo también. Jay Wheeler. ¿Qué tal la relación con ellos tres? Súper bien, súper bien. bien. O sea, no es tiradera, todo. es como, como la vaina en que uno se tira al otro y, como, y la competencia. Todos son competencia, ¿no? No, en realidad, cada cual tiene su éxito a su manera. Como que en realidad no veo. La, la gente es la misma que pone esa competencia. Como que el, el bizcocho es grande y, y en realidad tengo una súper buena relación con todo, No me llevo mal con nadie. Eh, yo estoy más bien, tú sabes, enfocado en mis proyectos, sí. mis cosas, mis inventos, eh, mi álbum, que también estoy trabajando en eso. Y en realidad como que me, me llevo súper bien con todos los del género. Yo soy una persona que yo siempre he apoyado a, a, a, lo, a los artistas nuevos, porque yo también fui nuevo, a mí también me apoyaron. Y, y aún siendo nuevo, yo apoyé a Les Rose, a Alex, a Lunay, este... Y, y gracias a Dios tengo muy buena relación con todo. Qué bueno, así debe ser, que haya apoyo en la industria y qué chévere que seas partidario de eso y, sí. y, y, y lo hagas. Oye, estabas hablando del álbum. ¿Cuándo viene el álbum? ¿Cuántos temitas van a, van a estar ahí? Pues en mi primer álbum voy a tener como de 14 a 16 temas en el álbum. Va a ser algo súper completo. Ya estoy a la vuelta de la esquina por terminar el álbum. Está durísimo, les va a encantar la música, eh, las colaboraciones están durísimas también. No no puedo chispotearlas todavía, ¿verdad? Porque, <risa> pero hay altas colaboraciones. ¿Cuántas colaboraciones por ahí? Tenemos 14, 16 temas. Son como siete como wow. siete colaboraciones. Sí, sí, sí. No, es un disco completo, no se quedó nada afuera, se lo van a disfrutar muchísimo. Eh, yo sé que hay mucha gente esperándolo también. Hay temas que ha subido como que un, el temas que están por salir, que van a salir en ese álbum. Y en verdad estoy loco de que esté en la calle. Oye, ¿y ya hay fecha tentativa o todavía no? antes de mitad de año, después? ¿Qué has pensado? No, ya como verano, un poquito después de verano, y eso está en la calle. Aquí ah, en Colombia uno nunca sabe cuál es el verano ni cuál es el invierno. Eso es que es agosto. Vaya, vaya, o sea, junio, julio, agosto, <risa> vamos, vamos <por> a <risa> Ok, Leano. Top tres de productores musicales que si yo hoy te digo, bro, nos tenemos que encerrar con tres productores musicales a sacar el próximo álbum del 3 al 1, ¿a quién me metes en ese combo? Eh, Tiny, sí o sí. Su baloneo tienen que estar ahí. Eh, me gusta mucho Sky también. Sky, esos tres. Sí. En esos momentos, para ti, yo sé que tienes muchos hijos, muchas canciones. ¿Cuál es tu canción favorita de Liano? O sea, que tú digas, bro. Porque yo sé que muchas te deben gustar, todo es un trabajo durísimo. Pero que vos digas, bro, para mí, para Liano, o sea, de corazón. En tu cuerpo, remix, ese es mi. Ah, en tu cuerpo, la original y el remix, más o menos lo mismo. Pero es que ese, ese tema, cuando yo lo creé, como que no mucha gente tuvo la visión que yo tuve con el tema. Es un okay. tema bien lento. El coro es bien distinto, todo, todo, todo el concepto es súper diferente. Y y como que saber que tuve la visión musical para hacerlo y se logró, pues me, me, me hace sentir súper no bien. Sea. Me entiende que la gente como que la gente entiende lo que yo doy en esa área de la Bambi, me entiende el latino. Eh, y, y que se reconozca y que el tema se vaya en grande, pues es súper duro. Y además, como te dije, es mi, es mi primer bebé, ¿me entiendes? Así que se... Ah, tiene más de 170 millones. Wow. mundial wow wow wow, wow. Ahí esa, si usted no lo ha escuchado, vaya, lo escucha por favor en Claro Música y que no consume datos aquí por los canales o allá a YouTube. Eh, Liano, hermano, bueno, eh, yo sé que vamos a tener más entrevistas, van a venir más palos, van a venir más eh, cosas buenas eh, junto contigo. Uh -huh. Pero, o, ¿cuál es ese sueño cercano que tienes, ese objetivo que tengas cercano? ¿Qué quieres, estando el proceso de la música tan difícil, cabrón? ¿qué, qué, ¿Qué quieres? Realmente estoy loco por sacar el álbum y como que me gustaría pues, poder tener nominaciones con ese álbum. He trabajado bien duro para eso. He estado encerrado día y noche ahí con, en, entre las colaboraciones, la música, la producción. Eh, y, y quiero que se lo disfrute, ¿me entiende? El mundo, que, que, que puedan abrir las discotecas, que hayan shows, que uno pueda ir a esos viajes, ¿me entiende? Para que los fanáticos se disfruten, porque en verdad he trabajado durísimo para este álbum y, y sé, y sé que, que les va a gustar mucho eso. Me gustaría, ¿me entiende?, tenerla ahí para leer reconocimientos con el álbum, nominaciones. Ese es mi, mi, mi sueño ahí a, a corto plazo. A corto plazo, ya saben, ahí países muy pendientes del álbum. Y sé que para despedirnos la gente va a estar preguntando, bueno, pero hay es que hacer música, qué chévere trabajar en la música y el reconocimiento y la fama y todo eso. Pero a veces cuando la gente no entiende que trabajar duro es meterse al estudio, por ejemplo. La, la rutina de no para hacer el álbum es que cuántos días te metes en el estudio y eh, todo eso, para, para que la gente sepa un poquito, porque a veces creen que solo es ir a cantar y tener la percha y, y estar Pero ahí en, en realidad, el... En realidad es día y noche, todos los días metido en el estudio, ¿me entiendes? No, o sea, no todos los días tú te metes al estudio y te sale lo que, lo que tú estás buscando realmente. Y hacer un álbum es mucho más trabajoso que sacar un sencillo a la calle o que hacer un EP, que es lo que ya usualmente yo hago porque el concepto es mucho más grande, son más canciones, más producciones, eh, ideas que no todos los temas se parezcan, o sea no entrar en monotonía con el álbum, eh, y estar día y noche con los productores arreglando, pues, que toda la música se escuche bien cuando salga y se escuche igual de legítima, y se escuche igual eh, que tenga el mismo cariño, ¿me entiendes? Cada tema. So, aparte de eso, de que nos metemos horas en el estudio, pues, yo también tengo que comer, tengo que ejercitarme, tengo claro. que hacer ¿me entiende? 20 mil cosas en, en un día que a veces yo siento que 24 horas a mí no me dan. Te Claro, claro. Oye, ¿y qué pasa en esos días que de pronto la música no está saliendo como uno quiere? Que de pronto no sale la composición, que tal la vaina. Uno se desanima o ya sabes que viene el otro día. Porque me imagino que le pasará a mucha gente. Aquí hay muchos artistas que nos ven y les puede pasar eso que se meten en el mic y no sale la vuelta, no sale la canción. Tío, uno se pone como que yo me incomodo a veces, pero realmente ya sé cómo es el proceso, ¿me entiendes? Ya yo me conozco. Hay días que, que, que a lo mejor no estoy con la cabeza totalmente en blanco, ¿sabes? Como que tranquilo. Y ese día pues no me salió, pero ya yo me conozco. Ya yo sé que al otro día pues, ¿sabes? Descanso, regreso al estudio y, y me sale lo que estoy buscando. Eh, como te dije, el proceso de hacer un álbum es mucho más complicado que una canción normal. Y, y yo me pongo, es una persona que yo me pongo mucha presión en que el trabajo quede bien, eh, pero tampoco me presiono tanto al nivel de frustrarme, de decir como que no me está saliendo lo que quiero hacer, me entiendes? Okay. Eh, y siempre le busco alternativa a las cosas. Yo siempre le busco una solución, una vuelta y, y gracias a Dios. eso A mí es lo que me ha funcionado. Pues muchachos, ahí están los consejos de Liano. Si ustedes artista no se desanime, siga le dando. Y bueno, papá, vamos a cantarles un pedacito de esa nueva canción junto a Rao para que la gente se antoje y si no la ha escuchado, la escuche y si ya la escuchó, la siga escuchando. Esto aquí, Poderosa, Aliano, en vivo para Flow Latino y Claro Música. En el barrio le llamo a la diosa, de la cara hasta el Buri poderosa, ninguna mujer la pone nerviosa, por como lo mueve, todos la quieren ver. Pégate, mi amiga, le eh, bailemos. Sin modalidades, eh. trae a tus amigos, ven, dale, que todos te quieren ver bailando, oh, hasta abajo, para abajo, perdiendo el control, día y sube el ese bajo, que aquí se va vale todo y que fue... Ahí está. Epa, <ríe> esa poderosa Liane en Raúl, en esa buena canción, durísima, buena melodía, bro, para despedirnos. ¿Qué le quieres decir a toda la gente ahí que está viéndote? Eh, y para todos sus artistas también, porque hay muchos artistas que nos escriben. ¿Qué, qué consejo les puedes dar? A no, todos esos artistas ¿verdad? nuevos que, que saben que tienen el talento y, y, y quieren salir hacia la calle a buscar lo suyo, que, que nada los limite realmente, que las críticas lo que, lo que haga sea darle, me entiende, gasolina a ese motor y de motivación para que logren lo que quieren hacer, que no, no permitan que nadie pues les nuble, el, el camino, la idea que ellos tengan, que se lo hagan sentir a la gente, que, que de las frustraciones también, ¿me entiendes? Sale la motivación y si yo lo hice, cualquier persona puede hacerlo también. Así que ese es mi consejo a, para esos artistas que están empezando. a ver ahí está Liano, no se pierdan poderosa, papá. Nos despedimos con la despedida del cuervo, la mano. ¿Cómo es eso? Aquí, Tim, pégale. Ey. El puño, <ríe> el puño. Ey. Abre la ala Ah, ah. <risa> <risa>